¡Dame, no, dame! No, no. Pero que no soja no. la otro día que tenía uno que me de media hora nada. Yo te quiero a Mira, mira, Traéis los papeles y los posts. Los posts que yo No tiene que quedar ninguno. Lo ponéis después los vosos ahí. Vale, pasaste el formulario por el puto WhatsApp. Sí, así tuve sí. todo. Si pasamos aquí el próximo día haremos <tose> más cosas con todo ¿Hace no, no. doce años?